No, senador Espinar. Sí, Señor presidente, le agradezco la, le agradezco la, la respuesta y el tono, pero, pero le propongo que vayamos un poco más allá en la reflexión. En primer lugar, eh, le propongo que compartamos un diagnóstico y un análisis de lo que ha pasado en los últimos años de nuestro país. Llegamos a la crisis en una situación de transferencia de rentas que arrancó en los años 80 y que hoy se ha intensificado y se sigue intensificando. Las rentas del trabajo pesan cada vez menos en el total de la renta nacional y lo que pesa cada vez más son las rentas del capital. Esa transferencia de rentas nos tenemos que poner de acuerdo en revertirla, porque está generando un proceso que es el de la financiarización de la economía, que nos trajo a la crisis de 2008 y que todavía no hemos hecho absolutamente nada en España desde las instituciones por resolver. La cuestión sigue intacta y vemos algunos indicadores que nos hacen pensar que la crisis de 2008 y las causas que la provocaron siguen hoy vigentes. Estamos volviendo a ver estamos volviendo a ver una incipiente burbuja inmobiliaria, estamos volviendo a ver cómo se precariza el empleo, estamos volviendo a ver cómo este país pierde población y hay riesgo de que volvamos a vivir otra crisis. Y eso tiene que ver con el tercer elemento que quería compartir con usted y es que somos una economía que genera bajo valor añadido. Deberíamos generar mucho más valor añadido, deberíamos ser una economía productiva, una economía con capacidad en términos del ya casi olvidado señor Rajoy, una economía con capacidad de hacer cosas y no solo y no solo de ser competitiva y este es el cuarto elemento que quiero compartir con usted a base de bajadas de impuestos y de competencia fiscal con otros territorios y de depreciar los salarios, que como usted sabe es como hemos salido de la crisis. En datos esa gestión de la crisis nos ha costado dos millones de trabajadores en España, nos ha costado un por 30% de pérdida de rentas en España. Cuando hoy se dice que España está creciendo, tiene que ver con cómo está, si usted me permite la metáfora, la nevera. Cuando uno tiene la nevera vacía y mete dos tomates, da la sensación de que la nevera está mucho más llena que antes, pero es que estaba vacía. Tenemos un 30% de pérdida de rentas, tenemos un problema de desigualdad galopante. Volvemos a crecer por encima del 3% interanual y, sin embargo, un 25% de nuestros compatriotas está en una situación de riesgo de pobreza. Esto significa que, en el dato macroeconómico, la crisis ha terminado porque estamos creciendo, pero que seguimos en los datos sociales para la mayoría de la ciudadanía de lo peor de la crisis. Y contra eso tenemos que trabajar, sobre todo tiene que trabajar usted desde el Gobierno, pero tenemos que trabajar, tenemos que trabajar todos y tenemos que componer mayorías parlamentarias al servicio de revertir esa situación. Además, hemos perdido un 20% de inversión en I+, D+, I en nuestro país. Y esto es fundamental por una razón que ahora le explicaré. Y Tenemos una regulación laboral que ha hecho que desde los años 80 hablar de reforma laboral en España sea hablar de pérdida sistemática de derechos de los trabajadores, que nos ha traído a una situación de precariedad y de temporalidad nunca vista antes en nuestro empleo y hemos batido, hemos batido el récord de horas extra, la mayor parte de ellas no remuneradas en nuestro país. Se hacen 6,8 millones de horas extra a la semana en España y la mayoría de ellas no se cobran a la vez que se convive con una situación de desempleo. Lo que nosotros le proponemos, señor Sánchez, es un plan nacional de modernización de nuestra economía. Se tiene que basar primero en una convicción y en un acuerdo político. Y es que el Gobierno, cualquier Gobierno, no es una balanza social. No es una balanza de equilibrios que escucha a unos, escucha a otros y toma medidas buscando una especie de punto medio que no enfade a nadie. Un Gobierno tiene que liderar las transformaciones en el país y un Gobierno se tiene que atrever a liderar transformaciones. No vale, no vale ejercer de balanza social y menos cuando de un lado se está tirando de la balanza como están tirando las derechas en nuestro país. Por tanto, Ustedes tienen la responsabilidad de ejercer el liderazgo de la transformación en nuestro país y nosotros tenemos la responsabilidad de marcarles tareas y de marcarles agendas y de proponerles algunas medidas que es lo que voy a hacer. Se tiene que notar el cambio entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Se tiene que notar el cambio entre el señor Rajoy y usted. Y no solo se tiene que notar en el talante y en las formas. Se tiene que notar en las medidas económicas. Se tiene que notar también en algunas otras cosas que tienen que ver con los estudios, con los máster y con las explicaciones que se dan. Pero no iba de eso la pregunta de hoy. Necesitamos impulsar. Necesitamos impulsar acuerdos nacionales para el empleo y para el modelo productivo. Necesitamos financiarlo abandonando un modelo, y en esto creo que ustedes y nosotros estamos de acuerdo, en el que el Estado ha sido un agente que ha subvencionado sistemáticamente a los ricos en nuestro país. El Estado en España subvenciona a las rentas del capital, a las grandes empresas y a los ricos, mientras efectivamente está friendo impuestos a los trabajadores y a las clases populares de nuestro país y con lo que obtengamos de la justicia fiscal necesitamos promover un Estado emprendedor. Necesitamos activar un ciclo de consumo que haga que los autónomos puedan desarrollar su actividad, que los trabajadores tengan mejores salarios y mejores empleos para que también los pensionistas puedan tener mejores pensiones. No es solo una cuestión declarativa, mejorar las pensiones. Tiene que ver también con llenar la lucha de la Seguridad Social de mejores empleos y de mejor modelo productivo. invirtamos los 1.700 millones de euros de Castor, los 4.000 del rescate de las autopistas o los 2.000 millones de euros de los submarinos que no flotan de la señora Cospedal en mejorar la situación fiscal de los autónomos, en reducir el IVA, en equiparar las pensiones al IPC en garantizar el material escolar gratuito, en regular el mercado del alquiler o en hacer que la ley de dependencia no sea declarativa, sino que sea efectiva. Es importante que las leyes y el ordenamiento constitucional se haga efectivo, no sea solo declarativo, porque lo contrario nos llevará de vuelta a una situación de pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y esa situación creo que a ustedes y a nosotros nos suena. Los presupuestos generales del estado... Ya termino, señor presidente. Los presupuestos generales del Estado de 2019 tienen la oportunidad de ser el arranque del despegue de España hacia una década ganada, después de la década perdida entre 2008 y 2018, en la que no hemos hecho absolutamente nada por mejorar la situación después de la crisis económica, y para caminar hacia Termine, un modelo señoría. que le devuelva a España la dignidad, que garantice un modelo económico justo, que garantice el crecimiento y que garantice el estado del bienestar en nuestro país. Muchas gracias.